Eres un ángel cuando naces, sigue siéndolo algún tiempo. Después te llega la razón, demonio o ángel va siendo. El amor y la vida son la misma cosa. La vida es amor siempre entre dos. Ella y él son los protagonistas de que tú que me escuchas existas. Es grande y es hermoso un nuevo nacimiento y es súper necesario para que siga la vida. Al minuto de nacer ya eres parte de la historia Hoy comienza el camino del infierno, o de la gloria. ¿Eres un ángel cuando naces? ¿Sigue siéndolo algún tiempo? Después te llega la razón. ¿Demonio o ángel vas siendo? Pero qué feliz te hace un nacimiento Es la vida que nace y continúa al momento Es la historia que un nuevo ser va escribiendo Es la historia que cuando mueres se va perdiendo El amor y la vida son la misma cosa la vida sin amor ya no es tan hermosa Un hombre y una mujer nacieron para eso Para que nazca otro alguien en este mundo travieso Eres un ángel cuando naces Sigue siéndolo algún tiempo Después te llega la razón dominio, demonio o oh ángel vas Siendo o ángel vas siendo.